La primera semana de confinamiento vimos como las llamadas se reducían drásticamente hasta un 50% de lo que venía siendo habitual. Vemos como en la segunda semana eh, es un 20% menos de lo que estábamos recibiendo antes del confinamiento y lo que estamos viendo es que poco a poco los niveles se van equiparando, siendo que todavía no alcanzamos las mismas llamadas que teníamos antes de este periodo y esto lejos de ser una buena noticia, puede significar que no estamos llegando a todos los casos que, que deberíamos llegar. El Instituto Aragones de la Mujer es un servicio esencial y, por tanto, seguimos funcionando con normalidad, con la normalidad que se puede atendiendo a todos los protocolos de, de salud. Seguimos manteniendo abiertas nuestra asesoría, la asesoría social, la jurídica y la psicológica vía telefónica y, además, hemos reforzado lo que es la red de alternativa habitacional, que tanto en Zaragoza como en Huesca y en Teruel hemos ampliado plazas para que, si hay mujeres que tengan que, que tienen que salir de sus casas por esta situación de, de violencia machista puedan hacerlo en condiciones de seguridad.